Hola, en SEM con Yolanda Portaveo de la Asociación Las Kelis para hablar de la SEBAYUITA en aquel este sector altamente feminizado y precarizado. Eh, bueno, nos, estamos, estoy aquí con ellos porque el secretario de Benidor nos llamó para que viniéramos a hablar de la situación de las camareras de pisos, de la asociación, las que hemos estado explicando nuestros puntos básicos, ¿no? nuestras líneas rojas, que es el no la externalización, la sobrecarga de trabajo, lo que significa esa que sobrecarga con el tema de las enfermedades profesionales, el tema de la lucha que tenemos contra las mutuas y que se necesitan hacer cambios legislativos y para eso necesitamos partidos comprometidos con los trabajadores y partidos que, ...que realmente luchen y exijan cambios legislativos... ...para cambi para cambiar esta sangría de derechos... ...que es la externalización de los servicios. Pues muchas gracias Yolanda... ...por habernos hecho partícipes de, de vuestras reivindicaciones... Eh, ...este es un problema que no solo afecta a las cabañas de piso... ...es un problema que afecta a un, a un sistema de turismo... Eh, ...que no reúne quizás las condiciones eh, de trabajo dignas... ...para mucha de la gente que trabaja en él... Y desde Podemos, desde luego, haremos todo lo posible para que estas situaciones sean eh, situaciones sostenibles y que vayan a mejor para todas las mujeres y hombres que trabajan con vosotros. Así que, sí se puede.